Oh, Jason, qué agradable sorpresa He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí Ah, sí, la chica ya está despierta Pero tiene mucha fiebre ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí Me las he acabado ah. Ya tengo las setas Fabuloso Dámelas Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Anda a verla. sientes. Conseguiste huir, imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Ah, oh, bueno, es inofensivo. Oh, de hecho es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has huido. Sí. Todo esto es una mierda. Grant Leanne ¿Para? Daisy No De verdad lo siento ¿Pero eso es todo? Yo ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás ¿Seguro? Vete. Jason. Quien lo haya hecho. Quien haya matado a Grant. Merece morir. ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime. Quiero agradecerte que la salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible No puedo permitirme tener aquí rehenes de vas. Sus hombres me compran material all the time Entonces este es el sitio más seguro No se les ocurrirá buscarlos aquí Es cierto, doctor Puede traer aquí a los demás Si no, morirán ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse oh, Voy a necesitar una dosis doble Para tranquilizarme Estaré bien Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás.